Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí tomando mi tecito. Conectándome un ratito por... Scrapeando con mis cari porque me han dicho que me extrañan. Quiero mostrarles lo que estamos haciendo en... En la academia. A ver... Hola, hola Ceci, hola, recién te veo, Cecita. ¿Cómo estás? Hola, hola chicas. Un ratito me voy a conectar con ustedes para mostrarles lo que estamos haciendo en la academia. ¿Ya? Estamos haciendo nuestro Smashbook Color. Voy a esperar que vayan entrando un ratito. Espero que la conexión esté buena. Voy a ponerme aquí un ratito para ver cómo está la conexión. Espero que esté buena. Hola, súper ocupada, pero aquí me tienes. ¡Ay, qué bueno, Cecita! ¿Cómo estás? Hoy estoy viendo mucha gente que quiere ingresar. Es que depende con mis cari, me da mucho gusto. Ya estamos en vivo. ¿Cómo están chicas? Quiero mostrarles mi smashbook. Este es un eh, un cuadernito que lo he reciclado. Ahora tenemos que reciclar chicas. Acuérdense que no hay dónde ir a comprar. Estamos complicadas con, el, con, con conseguir cosas. Así que reciclemos. <risa> ¿Qué tal? Eh, así que he reciclado este eh, cuadernito que tenía. ¿Ya? Para hacer mi Smashbook Color. ¿Se ve bien? ¡Ay, qué bueno! Y aquí les voy a mostrar lo que estamos haciendo con las alumnas. Eh, este es un eh, cuadernito para poder inspirarnos, ¿no? Todo este mes en la academia estamos pintando con todo lo que tenemos a la mano. Con plumones, con colores, colores acuarelables, con copy, con acuarelas, con... Vamos a pintar con tiza. Aquí usted otra vez, por ahí está Maritza. Sí, les dije que podían venir a acompañarme. Muy bien, chicas, gracias por acompañarme. Entonces, hemos reciclado este cuadernito para hacer nuestro Smash Book Color. ¿Ya? Les voy a mostrar a las chicas que hemos empezado trabajando con acuarelas. Yo tengo unas acuarelas escolares y también tengo estas acuarelas de Amy Tangerine. Ya les voy a mostrar. A mí me encanta estas acuarelas. Ahí están. Aquí hago mis combinaciones. Tiene el pincel de agua que me encanta. Hola, Ivoncita. Saludos hasta Ecuador, a la hermosa Guayaquil. Hola, Ivoncita. ¿Cómo estás? Me encanta este estuche de Amy porque tiene el pincelito de agua. Ya los colores no son muchos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pero suficientes para mí porque aquí puedo hacer mezclas. Me encanta este que es un pomito para rellenar el agua. O sea, se me acaba de mi pincel, entonces abro y le echo el agua. A ver, ahí está. No, lo máximo. Me encanta, me encanta este. ¡Hola, hola! Siguen entrando. ¡Qué bueno, chicas! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que las vea por ahí! ¡Ivoncita! <risas> eh, como les decía, me encanta. Me encanta este estuchito. Se lo compré a Mabel, a Mabel. Y viene también con un lápiz. Un lapicito. Y también viene con un plumón de estos 0.5 de los delgaditos, ahí está, para hacer algunos detalles, ¿no? La punta es súper delgadita. Entonces, así viene el estuche, para mí es lo máximo. Con este he estado trabajando con las acuarelas, con las chicas. Hemos hecho, eh, como se dice, eh, para principiantes. Hola, buenas noches, Patti, ¿cómo estás? Entonces, les voy a ir enseñando cómo hemos ido avanzando. ¿Ya? Ahí están nuestras pruebas de las acuarelas. Ahí les he enseñado cómo va a ir bajando el color. Cómo bajar el color es muy fácil, todo con agüita y con el pincel de agua. Eh, cómo podemos hacer fácilmente unas florcitas. Parecen unas manchas, pero finalmente llegan a ser flores, ¿no? Ahí está, hemos hecho pruebas. Con cada color, para que vayan viendo cómo va a degradando el mismo color, va degradando el color y se va. Pueden sacar de un solo color, pueden sacar tres colores. Miren, uno, dos, tres. No solamente viendo la cantidad de agua que le echan a las acuarelas, ¿no es cierto? Hoy, oh, buenas noches, ¿cómo están? Ahí está. Este es nuestro Smashbook Color. Aquí seguimos con las acuarelas, con las transparencias. Porque con acuarelas pueden hacer transparencias. Haciendo nuestras pruebas. Ahí está. Aquí están los colores más oscuros. Las combinaciones. Cómo podemos combinar. Con la misma técnica la acuarela. Este, como decíamos, va a ser como un recuerdo de nuestra cuarentena. ¿No? Porque todos estos meses vamos a estar pintando y llenando nuestro Smashbook. ¿Ya? Ahí están fondos que pueden hacer con acuarela. Quedan lindos. Podemos escribir con lettering. Ya saben que las chicas que están en el mes de, eh, este mes de abril, entren ahorita o hayan entrado antes, tienen gratuitamente el aula, el aula de lettering. Yo tengo en la plataforma dos clases de lettering. Lettering minúsculas, dos aulas de lettering. El de minúsculas y el de mayúsculas. Entonces, van a tener ingreso cuesta 80 soles esa aula y no, van a, no va a tener ningún costo si ustedes están dentro de la academia en el mes de abril eh, para el aula de lettering minúsculas, ¿ya? Porque mayúsculas lo abro el otro mes, ¿ok? Ya, para que puedan escribir bonito. Miren este fondito de este gatito que hicimos muy fácil, ¿ya? Aquí está eh, mi muñequita que pinté con los colores escolares. Así quedó. Ahí les voy enseñando cómo quedó. Quedó bonita. Yo no, he, yo no estoy haciendo tarjetas, nada de eso. Simplemente estoy pintando y le estoy anexando aquí a mi Smashbook. Ya con Copic he pintado estos conejitos para Pascuas. Lo sellé todo, tengo este sellito, lo sellé completo y pinté con Copic. No me considero una experta pintando con Copic, pero hago mi esfuerzo. Voy practicando y hago mi esfuerzo y hoy hemos pintado con los casa. con los SIC hemos pintado con los SIC Clean Color yo tengo este estuche 24 les estaba contando a mis alumnas que me lo regaló mi amiga y mi alumna Maritza Guardia, me estaba haciendo acordar que fue por mi cumpleaños que me regaló estos plumones hermosos eh, también traba, se trabaja con el pincel de agua ya. Y este es el... Re... Los colores son hermosos. Y este es el resultado. Ahí. Hoy día hemos hecho esta muñequita. Hemos pintado con esta muñequita. Y yo he ido haciendo mis pruebas. Ahí está. Ya. A ver, les voy mostrando. A ver, a ver. Ahí está. Miren qué bonita quedó la muñequita. Quedó linda. Ay, se me fue la imagen. Ahí está. Miren qué linda quedó la muñeca. Estas las hemos pintado con los Sick SIC Cic... Clean Color. Trabajan lindos, son muy bonitos. Hola Niquita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y este fue el resultado de las muñequitas, ¿ya? Como les digo, eh, les cuento todo, lo estamos anexando en el Smashbook, ¿ya? Ahí está, miren este angelito, otra muñequita. Y les contaba a mis alumnas que yo no tengo todos los sellos, definitivamente no los tengo, así que los imprimo, ¿no? Los imprimo para poder pintarlos. Ahí están mis muñequitas, mis dolls. Miren esta hermosa embarazada, me encanta. Voy a ver si pinto con ustedes ahora Está ya. Me he quedado con las ganas de seguir pintando. He estado pintando con las chicas, pero me he quedado con las ganas de seguir pintando. Miren. Lindo, ¿no? Precioso. A mí me encanta. Voy a pintar esta muñequita, ¿ya? Voy a pintar con ustedes esta muñequita con los sí. Y como ahí también están algunas de mis alumnas, me he quedado, como les digo, con las ganas de seguir pintando. Así que vamos a seguir pintando, ¿ya? Es rapidito, felizmente, es rápido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están chicas? Muy bien, vamos a empezar con el color. El color carnecita. El color carne. Vamos a pintar la carita, a ver. Ahí. Me encanta cómo trabajan estos círculos. Ahí está. Contorno toda la carita. Uh -huh. La manito también. Ahí está embarazada. Está preciosa. Tiene su pancita. Ahí. Y... Aquí las piernitas también. Vamos a pintar. A mí me relaja tanto pintar, ¿Sabe? Me relaja muchísimo. Ahora sí... Con el pincel de agua, simplemente vamos a comenzar a jalar el color. Hola Isa, ¿cómo estás? Hay que tener siempre, siempre, siempre, siempre hay que tener un papel toalla a la mano. Y así vamos jalando el colorcito. Ahí está. Yo sé que me han estado extrañando, por eso es que me estoy conectando un ratito. Realmente no tengo mucho tiempo. Quisiera tener el tiempo, pero no tengo mucho tiempo. Con las justas para estar en la clase. Así que. Me quería conectar un ratito para que sepan que aquí estamos, seguimos trabajando en la academia. Ahí está. Miren qué bonito reacciona el plumón. Lindo. Ahí está. La carita. Natalie, no he sellado, he impreso. Esto es con impresora. No he sellado nada, querida. Vamos a ponerle rosadito. Porque va a ser su bebé mujer. ¿Qué les parece? Sí, ese rosado. Vamos a hacerlo rosadito. Ay, este es fucsia, ya no importa, está bien. Mm. Quiero saber qué es este de acá, no estoy segura. Es tan relajante hacer esto, de verdad. A mí me encanta y en la academia toda, todo el mes nos hemos dedicado a pintar. A pintar con diferentes materiales. Tengo unas profesoras de Ecuador que me han ayudado en las clases de este, de este mes, que trabajan lindísimo. Gracias a Nadia y a eh, Moniquita por estar conmigo. Miren, miren, miren cómo reacciona. Miren, es lo máximo. Estoy con el pincel de agua. Para las alumnas que recién llegaron. Reacciona pero excelente. Me encantan. Me encantan estos plumones. Podría decir más que el copy, Me va a matar la morita. Pero me gustan más. Parece magia. Con su pancita tan linda. Ahí está. Miren, no son lo máximo. Lo máximo, ¿no? Y los zapatos los voy a poner... Ay, amarillos. Sí, amarillos. Me encanta el amarillo. Tengo dos amarillos, este y este, este acá. Entonces, he trabajado con este y ahora vamos a trabajar con este. Mi mundo scrap. Ay, sí, mi mundo scrap. Ceci Valdés, estoy usando los Cicling Color. Ahí está. Cicling Color. Vamos a pintar amarillo los zapatitos. Y el moñito lo vamos a pintar rosado, ¿ya? ¿Dónde está el moñito? Acá no lo veo. Uh -huh. Miren, miren, miren. Solo máximo. Ahí está Vamos a pintar rosadito sus su moño, ahí está muy bien y listo, miren qué, qué rápido y qué fácil, ¿no? Rápido y facilito. No se complica uno con el, el 9, el 10, el 20, el 0, 40. Porque todos los los eh, los copies tienen números, ¿no? Voy a pintarle el moñito a este para que combine. El moñito de su... Ahí está. Uh -huh. Y ahora si sí, el cabello, tengo tres colores de marrón, este, este... Este acá también. Voy a usar... Este me parece. Entonces, todo el borde. Estas son las famosas magnolias. Yo simplemente las imprimo, las busco por internet y las imprimo. No es que tenga los sellos, ¿ya? Solo las imprimo. Es mucho más rápido pintar, ¿eh? Me voy por las líneas. Ahí. y ahí uh -huh. ahora sí con el pincel empezamos a pintar el pincel de agua un éxito Pueden usarlo para sus tarjetas, pueden usarlo para sus portadas de álbumes. Es como si estuviéramos usando dos, dos colores, ¿no? Uno más clarito y el otro más oscuro. Sobre este podrían echarle otro color, pero ya no, no me complico yo. <ríe> yo no me complico. Ahí está. Inclusive, no solamente otro color, sino el mismo. El mismo, sobre todo en las raíces, para darle un poquito más de color. Ahí, como si fuera cabellito y otra vez lo pasamos con el, el pincel de agua esta va a ir para mi smashbook aquí voy a poner esta muñequita la pinteña scrapeando con mis tallas Como les digo, no soy una experta pintando, por eso he contratado profesoras para que trabajen en la, en la academia, expertas, pero no está nada mal. A ver qué les parece. ¿Están por ahí? ¿Terminamos? Terminamos. Así de fácil. Si ustedes desean, con un plumón delgadito... Un plumón delgadito de estos negritos le pasamos por todo el contorno para que se vea más eh, oscurito. Pero yo espero que se seque para poder pasarle, ¿no? Pero si quieren pasarle, tendría que ser con uno, una eh, punta bien finita, ¿no? Así como esta, ¿sí? Lo voy a dejar que se seque un poquito. Bueno, va a pertenecer. Y va a entrar aquí a mi Smashbook. Aquí la vamos a meter aquí. No voy a hacer borde. A las otras les he hecho borde azul. Pero esta la quiero así, suavecita. Aquí va a ir acompañando a las demás. ¿Ya? Muy bien. Un ratito me quería conectar para que sepan que estoy por aquí. Estamos aquí en la academia contentas de seguir trabajando. Ustedes saben que nosotros nos debemos a la academia y eh, cuando quieran, acá estamos eh, de vez en cuando. Algunos tutoriales gratuitos, claro que sí, para, para un poco eh, ayudarlas a estar entretenidas, como se dice, eh, pero sin descuidar nuestra academia, que la academia eh, existe y vive gracias a las alumnas, ¿no? <risas> Ahí está Vivian, que también acaba de ver que he pintado. Sí, chicas, muchas gracias por acompañarme un ratito, aunque sea he estado y, con eh, ustedes para eh, Y cuando quieran, aquí estamos en la academia, ¿ya? El mes de abril está abierto para cuando ustedes eh, les guste. Hemos pintado, como les digo, con lápices de colores escolares. Eh, Moniquita Yuska, que es de Guayaquil de Ecuador, ha pintado también con Copic, trabaja muy bonito, ha hecho una, una dita preciosa, las alumnas también están replicando. Eh, Nadia también ha hecho unas pinceladas de, eh, de unas flores muy bonitas en acrílico, de verdad están de lujo las profesoras que hemos contratado este, este mes y además por pertenecer al mes de abril. Además, por pertenecer al mes de abril, tienen la opción de ingresar al aula de lettering minúsculas dentro de la plataforma, ¿ya? Así que las esperamos con mucho cariño y mucho gusto a todas las que deseen participar. Nos permite despejarnos, sí, es verdad, esto es la única forma, es la mejor terapia, es hacer lo que nos gusta, ¿no? Hacer lo que nos gusta, que es nuestra pasión. Muy bien, chicas. Gracias por estar ahí. Eh, cualquier cosita, aquí estamos. Un besito para todas. Bye, bye.